El eh, viceministro Selon Mamani, eh, él, eh, amigas, amigos, eh, él es eh, viceministro eh, Vamos a, de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Vamos a saludarle primeramente al viceministro. Viceministro, muy buenos días, soy Jorge Montellano, estamos también junto a mi compañero Jorge Amás, aquí en Entre Ríos Tarija, le saludamos desde esta provincia. Muy buenos días, viceministro. Buenos días, estimado Jorge, también saludar a tu tocayo desde La Paz a La Chula tarija, muy buenos días eh, a todo entre ellos. Gracias, viceministro, por acceder a esta entrevista. Bueno, hoy quisiéramos que usted nos hable y nos informe sobre lo que viene a ser la reducción del déficit fiscal y reservas internacionales netas, viceministro. Bueno, aquí es bien importante, estimado Jorge, eh, señalar que pese a, al contexto internacional eh, que vivimos de, totalmente complejo a la fecha eh, producto de la guerra Rusia-Ucrania eh, y que ha afectado sobre todo el tema de, la, de los costos de, de importación de materias primas por ejemplo el tema de los combustibles, los alimentos así como por ejemplo el tema de la lucha contra, la, eh, la lucha contra el covid y que ha afectado sobre todo al desempeño de la economía nacional y así como a nivel mundial, pese a ese contexto internacional, Bolivia, ha, ha como dentro de lo que es la administración fiscal, hemos reducido el déficit fiscal de 12.7% que teníamos el año 2020, porque nos han dejado un, un, una crisis muy profunda en la economía nacional, el gobierno de la ANIES, en 2021 hemos reducido a 9.3% en relación al Producto Interno Bruto y para el año 2022 hemos reducido a 7.2%. Entonces es un, un resultado muy importante de, el desempeño de la economía nacional que también se ve reflejado en un crecimiento del Producto Interno Bruto, de 6.1% el año 2021 y de 4.3% observado al tercer trimestre del año 2022. Y para esta gestión hemos proyectado una tasa de crecimiento de 4.86%. También vemos que la tasa de inflación que hemos registrado del año 2022 es de 3.1%. Es la tasa más baja de toda la región y del mundo y obviamente también hemos registrado un superávit de la balanza comercial, más de 3.600 millones de dólares de exportaciones, de los cuales más del 50% corresponden a la industria manufacturera. ¿Qué significa eso? Que Bolivia ya está exportando eh, productos con valor agregado y ya no solamente eh, estamos exportando gas y los minerales como anteriormente teníamos. Por tanto, estos resultados nos permiten mostrar que Bolivia tiene estabilidad económica, estamos creciendo, tenemos la tasa de inflación más baja, ¿no? Y producto de todos estos resultados del desempeño de la economía nacional, también se está reduciendo la el desempleo, se está reduciendo la pobreza. Por tanto, son resultados muy importantes que nosotros debemos informar a la población. Viceministro, y todo esto también se debe al trabajo de nuestro presidente, al trabajo de, del eh, gobierno eh, que encara así de esta manera para el bien del país. Es así, ¿no?, que todo el trabajo que se ha hecho desde noviembre de 2020 a la cabeza de nuestro hermano presidente, eh, con el modelo económico, social, comunitario y productivo, prácticamente esto nos está dando resultados de que Sí, el, un modelo hecho por los bolivianos y para los bolivianos podemos mostrar al mundo de que Bolivia eh, se puede administrar económicamente de buena ma de, de otra manera sin eh, sin copiarnos de recetas eh, neoliberales eh, sin hacer caso a, la, a las teorías occidentales en el que eh, nos imponían anteriormente hoy Bolivia tiene una solidez en la administración pública, tiene una soberanía en la administración económica y ese es el resultado que también los organismos internacionales como Banco Mundial, Cepal, el Fondo Monetario y otros organismos reconocen y eh, aplauden de que Bolivia esté en este camino cuando muchos países de la región ¿No? Eh, eh, viven en, otras, eh, en un contexto totalmente diferente tienen tasas de inflación altas eh, están en un proceso de recesión mientras Bolivia eh, tenemos la tasa de inflación más baja estamos creciendo no eh, estamos reduciendo la tasa de desempleo estamos cuidando sobre todo la economía del pueblo Viceministro, muy buenos días Jorge Amás es mi nombre a ver, yo tengo dos consultas ¿cómo se hace para vivir con un 3,1% de inflación, cuando nuestro vecino, por ejemplo, la Argentina está viviendo con un 98 de inflación, perdón, 94.8%, cuando Brasil inclusive supera un poco eh, el 4 y pico, eh, ni hablemos de lo que es Perú. Y el otro tema que le quiero consultar es, ¿cómo es? ¿Cuál es la fórmula? Yo hace 14 años ininterrumpido que ya estoy acá, y no vamos a decir marca, pero sí, la soda de primera marca valía 10 pesos y 14 años después sigue valiendo 10 pesos. Bueno, el... comenzaré por la segunda pregunta. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es el modelo económico-social, comunitario y productivo. Es un modelo ¿no? Eh, que considera el contexto nacional, que considera eh, lo que somos, que cuáles son las capacidades productivas, y sobre todo lo que hace es fomentar el mercado interno, es decir, fomenta la demanda interna. Y para eso lo que se ha hecho es... Justamente eh, priorizar el tema de la inversión pública, fortalecer el aparato productivo, ahora con el tema de la política de sustitución de importaciones. ¿Qué nos va a permitir este estos resultados? Nos va a permitir generar mayores ingresos, mayores eh, fuentes de empleo. Ese es el resultado. Y si nosotros y hacemos ese tipo de inversiones, hacemos por otro lado, por ejemplo, el tema de la, un buen aprovechamiento de los recursos naturales, como es el caso del litio, a través de una industrialización, generamos mayores ingresos para el país. Por ejemplo, la industrialización de gas natural a partir de la oria que ha generado más de 240 millones de dólares el año 2000 22, ¿no? Esto nos permite generar mayores ingresos, mayores fondos de empleo. Ahora sí viene el tema de Mutun también de tantos años que eh, obviamente no, no se estaba industrializando, solamente se explotaba. Hoy por hoy, eh, a partir del año 2024 seguramente ya vamos a fabricar las primeras láminas de hierro y eso nos va a permitir generar mayores fuentes de ingresos. Esos elementos, esos componentes, lo que nos permiten generar esos mayores ingresos a partir, y eso obviamente se eh, incrementa el tema de la recaudación tributaria, se beneficia a todas las regiones en ingresos, mayores ingresos para municipios, gobernaciones, y las universidades, y también a partir del fortalecimiento de las empresas públicas, ¿no? Eh, lo que se generan, eh, las utilidades nos permiten eh, justamente eh, cumplir con todas las obligaciones sociales, no, con todas las políticas sociales, como es el caso del bono Juancito Pinto, de Juana Zuluy, que eh, benefician sobre todo a la población más vulnerable del país y eso tiene la finalidad de reducir la extrema pobreza. Esos son resultados y si ustedes eh, revisamos, por ejemplo, eh, un modelo económico hecho por los bolivianos y justamente los artífices ahí obviamente son nuestro presidente en un momento ministro de economía ahora nuestro presidente Lucho Arce junto a Carlos Villegas quienes han formulado todo este modelo económico, social, comunitario y productivo y seguimos en un proceso de reconstrucción aún todavía porque esto va para largo ese es un, un elemento muy importante de este modelo no es un modelo en el que, eh, como los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, ustedes recordarán el año pasado, por ejemplo, ¿qué nos decían? Eh, Bolivia debe levantar la subvención a los hidrocarburos, se recordarán ustedes. De, ah, también recomendó que de Bolivia tiene que reducir los salarios. ¿Cuál es el modelo? Incluso decían que deberíamos eh, flexibilizar el tipo de cambio. O sea, es un modelo eh, que generalmente recomienda a muchos otros países y obviamente eh, otros países obviamente son soberanos y tal vez seguirán esas medidas, esas políticas que recomiendan eh, el Fondo Monetario Internacional con una política neoliberal. Nosotros les hemos dicho de manera clara que nosotros un país, somos un país soberano. Nosotros somos los que tomamos las decisiones, las mejores decisiones para el país, para el pueblo en su conjunto. Esa es la fórmula que hoy nos tiene este resultado. Por ejemplo, que pese a una, eh, pese a un contexto internacional complejo, producto de la guerra de Ucrania, del tema de la COVID. ...y que muchos otros países están enfrentando una recesión... ...tienen tasas de inflación altas... ...Bolivia al contrario, ¿no? tiene eh, Tenemos un crecimiento... ...tenemos la tasa, de, la tasa de inflación más baja de la región... no ...tenemos un superávit de la balanza comercial... ...nuestra inversión pública es el líder en Sudamérica... ...tenemos una sostenibilidad de la deuda pública... ...nuestras recaudaciones se están incrementando... Y, obviamente, sobre todo, lo que toda economía busca, es reducir la tasa de desempleo, reducir la pobreza extrema. Esos son resultados muy importantes que se han logrado. Y, por tanto, eh, obviamente, como con esta respuesta, yo creo que también he respondido a la primera pregunta que me decía, por ejemplo, ¿por qué eh, Bolivia tiene la tasa de inflación más baja, a diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil? Porque tenemos un modelo económico soberano, un modelo económico social, comunitario y productivo que justamente cuida la economía del pueblo. Esa es la la fortaleza ¿no? Esa es la fortaleza del modelo económico que, que se viene implementando, que se viene aplicando a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce. Una última consulta, viceministro. Eh, este, eh, este tipo de bloqueos que se da en Santa Cruz, 36 días, y ¿no perjudica eh, todo esto, viceministro? Sin duda, ¿no? Todo tipo de bloqueos eh, perjudica al desempeño de la economía nacional, pero nosotros invitamos a todos los empresarios, a la gente que produce, que que, que, que trabaja, ellos son los peor, ellos son los más perjudicados. Por tanto, creo que el pueblo boliviano ha abierto los ojos, el pueblo cruceño también ha abierto los ojos, y creo que también en los, y los este año no vamos a estar en las mismas situaciones como el año pasado. Viceministro, queremos agradecerle por su tiempo, muchísimas gracias por acceder a nuestra llamada y por esta explicación que nos da, verdaderamente muy importante, nos deja tranquilos, porque sabemos que eh, podemos vivir eh, en un país con estabilidad económica. Muchísimas gracias, viceministro, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Jorge, Jorge Montellanos y Jorge Amás, un saludo cordial desde La Paz a Churacarí. Gracias. El viceministro, Senón no Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad.